¿Qué tal Endurator? ¿Cómo lleváis el día? Bueno, en este vídeo os quiero traer un, un paquete que compré. Me llegó una oferta eh, de un producto que su precio original eran 19 euros y a mí me hacían un descuento de 18 euros. Y entonces dije, pues coño, aunque sea una puta mierda, voy a comprarlo, ya que se me quedaba en 10 euros. Me ha llegado, ya lo tengo aquí en mis manos y quería enseñároslo para que vierais, para que vierais. ¿Qué es lo que es? Y si os gusta, pues bueno, pues aquí abajo os dejaré el enlace para que si queréis comprarlas, eh, las compréis, ¿vale? No estoy haciendo promoción ni nada, ya que a mí no me las han regalado, lo he que pagar yo de mi bolsillo. En el Mountain Bike sabéis que hay una gran variedad de gafas, gafas de marca y gafas de no marca. Hay gente que compra las gafas de marca, ¿por qué? Porque es marca segura, es una marca que él cree que es buena y que vale la pena pero esto trae una consecuencia que los precios que tienen son muy caros o muy altos y luego están otro tipo de gafas gafas más económicas que tienen la misma calidad incluso a lo mejor mejor uso ya que por el precio que tienen las puedes utilizar y oye si se rompe pues vuelves a comprar otras tú di que te compras unas gafas que te cuestan 150 euros y sales con ellas, te caes, las rompes Y qué, 150 euros a la basura Ya que la garantía no te lo cubre Porque es una rotura por una caída No es una, una rotura por defecto De fabricación Bueno, pues aquí os traigo unas gafas Que como os digo eh, Su precio son 19 euros A mí me han hecho un descuento de 8 euros Y se me han quedado en 11 euros Y son unas Hilgi Bueno, marca Nisu Ni su puta madre la conoce pero ya os digo que la calidad-precio es muy buena, ¿vale? No necesita ser una marca reconocida para ser unas buenas gafas. Si queréis eh, ver el producto, seguir viendo el vídeo. Vamos a ello. Bueno, aquí tenemos su caja. Como podéis ver, eh, la caja, aunque sea de cartón, es de, de buena calidad. Y bueno, vamos a abrirla y vamos a ver qué es lo que lleva. Lleva su estuche. Eh, un estuche que es de calidad muy buena. Es rígido, con un efecto tipo... Efecto Carbono. Aquí tiene su logo, vale. Lleva aquí un gancho para poder llevarla colgada, llevarlo colgado. Y si abrimos aquí, bueno, si abrimos aquí lleva pues unas pequeñas instrucciones de lo que de lo que lleva. Aquí un pequeño tutorial de cómo cambiar las lentes y tal a pesca Esto supongo que será bueno, pues una, una tarjetita de información de tipo garantía Una pequeña funda pues para guardarlas Esto es una tarjetita Y esto será otra otra funda, creo. Vale, esto es una funda con su toallita, su gamuza. Lleva dos. Pues lleva aquí también el, el el logo de la marca. Como podéis ver, lleva aquí el logo de la marca y una pequeña gamuza. Bueno, pequeña. Bien. Aquí lleva una correa para poder ponerse las gafas. Tipo goma. ¿Vale? Con, con sus clip. Esto es muy bueno. También lleva aquí... Esta que es de cuerda. Que también lleva aquí a las patillas. Estas enganchan en las patillas. ¿Veis? Y aquí lleva esta moldura. Que bueno, que si no sabéis para qué es. Esta moldura es para los que llevan eh, gafas con, con diotrías. Se pueden hacer unos cristales eh, con este molde. Se los pongan a este molde y este molde ponérselos a las gafas. ¿Para qué? Para que tú puedas llevar las gafas y puedas ver. ¿Vale? Que no te tengas que quitar tus gafas de ver para ponerte estas gafas. Directamente y llevarlo todo junto. Esto es un, un, una buena idea y, y quiere decir... Que las gafas son de calidad, esto quiere decir que las gafas son de calidad, porque esto no lo hace un chino cualquiera, como aquel que dice. Y aquí llevamos cuatro, cuatro pantallas, una negra, otras transparentes, unas azules y las amarillas. Y aquí estarían las gafas ¿Vale? Como podéis ver los que lleva llevan unos cristales eh, Estos cristales son los A ver los, los Los Rainbow Se llaman ¿Vale? Que son así tipo polarizados Ahí, que tienen, tienen de polvo y esta sería las gafas y a sus patillas veis aquí ahí iría el molde este ahí iría el molde este vale iría aquí así y se pondría ahí Ahí, veis, ahí ve, y no se cae ni nada. Para poder ver. Bien, ¿qué decir de estas gafas? Bien. Bueno, pues son gafas con, con protección UV400. UV, UV son lentes resistentes al impacto. Eh, de, son de uso general, llevan eh, eh, los cinco cristales, el arco iris, que es de uso general, que sería este. El amarillo, ¿vale? Que sería este, que sería para el uso por la noche. El azul, que sería para días muy claros, ¿Vale? El transparente, que sería para días muy oscuros, y las negras, que sería pues, para esos días que, que hacen mucho, mucho muchos, muchos sol. Tienen almohadillas en la nariz, ¿vale? Ajustables, se pueden ajustar. Como podéis ver, se pueden ajustar al confort de cada uno. El marco es desmontable, o sea que los cristales se pueden desmontar. Pero hay que ver, tengo que verlo a ver cómo se desmontan. Tiene bloqueador de sudor, que es esta banda. De luz, viento y arena. O sea que esto es un bloqueador de sudor, de luz, viento y arena. Son antibao e impermeables. Y los cristales se desmontan. ¿Vale? Y bueno. Eh, deciros que. La calidad de, de las patillas. Son muy buenas. O sea de las patillas. Deciros que la calidad de las gafas. Son buenas. ¿Veis? Se desmontan. Así las patillas. Se gira. Y se saca. Y podríamos ponerle. Pues no sé. La banda esta. Se se gira, veis. Se introduce. Y se gira. Ya estarían enganchadas. Ya tengo las gafas con la goma. Para desmontar los cristales. Por lo que yo entiendo, se quita de aquí, se quita de aquí y se supone que sale así. Es un poco brusco quitar los cristales, pero bueno, al ser, al, al, al, al ver que, que la calidad... Es buena, pues no pasa nada, como podéis ver. Tiene aquí también su, su marca. Y, y bueno, es decir que las gafas, para mí, para mí, por el precio que tienen, incluso por el precio que me han costado a mí, están de puta madre. Para mí, o habrá gente que dirá que tal que, que, que, que a ellos no les gusta. Que tal. Evidentemente, esto va sobre gustos. Os dejo aquí abajo en el, en el vídeo el enlace donde las he comprado por si alguno las queréis comprar. Su precio son 19 euros. A mí me han hecho un descuento de 8 euros y se me han quedado en 11. Repito, no me las han mandado gratis. Las he tenido que comprar de mi bolsillo, ¿vale? O sea que yo no estoy haciendo promoción ninguna. Pero sí que pongo el enlace, pues, oye, pues, para facilitar, fa... Pongo el enlace para facilitaros pues, la búsqueda. Que no tengáis que estar buscando y que directamente vayáis y las podéis comprar. Bueno, si queréis estrenar unas gafas a un precio económico, yo os doy la opción de que podéis hacerlo con estas gafas. Deciros que la calidad-precio es muy buena. Y como podéis comprobar, eh, no le falta ningún detalle a estas gafas. Espero que os haya gustado este vídeo. Y para demostrarlo, darle a me gusta y compartirlo con vuestros amigos. Y lo dicho, suscribiros al canal. Gracias, gratis. Nacidos para el enduro.